En otra instancia, señores, tenemos una noticia que también es un poquito como <ríe> fuera de, de, de base, porque la celebrity Kim Kardashian demanda a una aplicación por 10 millones de dólares por utilizar su foto. Ay, con 10 millones. Calculan esto, bueno, ¿cuántos qué, son 10 millones? Dólares. ¿Qué palo? En dólares, por favor. Y si la usaron, imagínate, llegan a un acuerdo. Si alguien sabe lo que vale su imagen, es Kim Kardashian. Es por eso la empresaria y demandó a una aplicación de maquillaje por 10 millones de dólares por utilizar una de sus fotos de Instagram con fines comerciales. Según el portal estadounidense, TMZ eh, utilizó una foto del 2017 de la Socialité para promocionar una aplicación de retoque fotográfico con, ma con maquillaje. Se trata de Sweet Camera, la que acusa de apropiación individual, in, eh, indebida, perdón, eh, flagrante y calculada. Y este uso no está autorizado y explotación comercial fraudulenta. Aquí hay muchos salones con cara de Kim Kardashian. Oh. Y de Beyoncé que sí, debería. Sí, hay mucha, se aquí, entonces, si así era una, una que, demanda que si por todos tus salones, salones, tienen que vender la casa con tu salón. El abogado de Kim afirma que Yandy incluso tuvo la audacia de amenazar a Kim Kardashian, pero fuerte, de no presentar demandas contra ellos por su fla, eh, fragante infracción a lo que perseguirán, señala los documentos obtenidos por TMC. Vamos a ver cómo procede esto y de verdad que... Bueno. Hay que tener un poquito de tacto, señores, porque el derecho de autor y de imagen es algo que, sí, que tiene sea. un costo. Igual que la imagen de Neto Flow, por favor. <risa> Solamente para pa usted usar la imagen la, de la, Neto Flow, que, que no tiene que llamarnos nosotros. <risa> no la puede usar ya, todo el mundo. Atención. La imagen ya Neto Flow, yo voy a tener que... ya, eh, eh, eh, ¿tú lo, tú firme, tú, tú, el contrato, firme el contrato, controlarlo. No, firme el contrato y ya la imagen de Neto en, Flow. En, en sí, no es que usted va a venir a querer a coger la imagen de Neto Flow y para y coger y View. Fin, ah, eh, ya hay que pedir permiso para, para la imagen de Neto Flow. Carlos, que ha Atención. tomado mucha, No, no, no, es si. Es sí, puede. Te conviene, tiene que ir. Señor, hay una información un poquito rara. Que no sé que? si ustedes, ustedes me pueden aclarar o que llame alguien. Perdón, René, antes que tú eh, sí, recordarle a las personas que tenemos boletas y tenemos el Versus Versus. <música>